La luna, canto al sol, canto al lucero, al despertar Son cagoy, <todos> son a la la Son a Son son a niena la, son a más que <tose> yo <tose> ¿Qué te <tose> crees? ¿Cuál le dejan el más arriba? El no, último, me da Por, por eso? eso le digo ah, los tiempos hay que manejar. Ah, sí, sí, para hay... que no se seque la, la planta. Claro, y ahí ves, ya está sí. saliendo este, ya viene saliendo claro. el otro. Mirá. <risa> Gracias. <risa> ¿Dijeras blanco o hicieron palma? para? O color palma, claro. ¿Color palma dice? color negro. Claro, sí. Claro. Toda Urbana dice que este puede ser interesante porque acá dice la marca y acá dice el material con que, el, que están trabajando. Pero estas? ¿Las pudieron ver? Sí, sí. ¿Algo no, coser esto también sería la idea como coser esta. ya le queda. Y ahí No, que Y Tai una chico que